por eso es que debemos luchar por una justicia independiente y por eso yo le voy a poner a ustedes en un momentito las denuncias que ha habido a propósito de la escuela del Ministerio Público y el concurso para los para las famosas pues, plazas, las vacantes del Ministerio Público que ya desde el año 2010 tiene un rango constitucional y se establece la carrera del Ministerio Público y que no pueden ser movidos a menos que cometan faltas graves. Y el Partido Revolucionario Moderno, en medio de esta transición, ha tenido que enfrentar eh, ciertas cosas, porque aún de despedida esta gente mantiene y persiste su actitud corrupta. El Ministro de Cultura dio una orden para mandar a comprar vitrinas a Italia por 285 millones de pesos. En la transición, que eso está prohibido, debiera ser investigado, si el presidente Danilo Medina estuviera en eso, manda parar esa compra y este hombre lo investigan y lo mete en peso, porque en medio de la transición, la transición más corta de la historia de la República Dominicana, este hombre no pudiese estar metido en esas cuestiones porque entonces mete al país en estos procesos de préstamo y conducta inapropiadas y en todos estos actos de corrupción en los que se están pues, cayendo en medio de esta transición? Todavía vemos cosas como esa. Por eso es que este país en el hartazgo se hartó del PLD, para que no entiendan el hartazgo muy fino. Ya no quería saber de esta gente y por eso perdieron. Y si no hubiese hecho todas sus cositas y todas las diabluras que hicieron, Luis Abinader hubiese ganado con un 65%. Lo que pasa es que yo esperaba que con la junta de ellos, que con toda la trampa, el manejo de los préstamos, distribuyendo comida, bonogá, Bonolú, pencopam, Pencogás, Pencuarro, Pencuabichuela, repartiéndola de noche como los curíos, los ladrones, como las lechuzas, como, como las aves nocturnas y haciendo como las aves de rapiña o rapaces alimentándose de la carroña del pueblo enfermo, necesitado ellos esperaban que todos sus corruptos se colaran en el proceso de las municipales, la que le dio una pela en el PLD porque de 107 alcaldías y distritos que tenía se redujeron a unas 67 y eh, de unos 95, 97 diputados se redujeron a unos 65 y ellos esperaban todo esto además de los diputados por ejemplo los nacionales que prácticamente lo tienen todo el PRM y los de Ultramar que los consiguió todo que eran 7, ahora creo que como, como 20 más adelante el actualizo se da ellos pensaban que tenían todo amarrado para quedarse, pero le salió el tiro por la culata porque no solamente la gente pobre, humilde, la plebe porque hay muchas, hay que decirlo hay muchos, mucha plebe, muchos chamuchinos que van a votar y esos muertos de hambre que por su droga, como yo presenté aquí en una tarima, en una fiesta del PLD, en el frente de la tarima, dándose un paso. Ustedes lo vieron una, una persona que hacía así como que estaba en la nube. Y toda esa droga repartida y toda esa cuestión esperaban que se iban a quedar, pero no pudieron quedarse porque este pueblo se hartó, la clase media se empoderó por primera vez usted vio aquí a los hijos de papi y mami, a los riquitos en la Plaza de la Bandera. Por primera vez usted vio a los riquitos aquí, recibiendo con un cacerorazo a Danilo Medina. Y esas cacerolas sonaron las vacías del hambre que se lleva el arca de la corrupción en el país completo. Y Danilo y esa gente no dormían. Pero son tan descarados que armaron todavía en el proceso de esta pandemia, préstamos aprobados, más de 2.500 millones de dólares aprobados. Se quedaron con los 100 millones de dólares donados por China. El famoso Airbus más grande avión del mundo que estuvo aquí con 45 mil toneladas de insumos médicos para esta pandemia. No se sabe dónde terminaron, nadie ha hablado de eso. Y todos estos actos lesivos, y entonces encima de eso, lo más grave en lo que Luis Abinader está fajado nombrando su gabinete, ha nombrado figuras muy importantes, de mucho prestigio hay que felicitarlo porque está manifestando que tiene las intenciones de resolver el estadio de corrupción y de desgaste que ha experimentado durante el ejercicio de la democracia en esta sociedad entonces en momentos en que solamente aquí votaban la gente con el estómago de jóvenes a lo mejor sin ningún tipo de conciencia para votar, bueno pues los jóvenes se empoderaron la clase media se empoderó, la juventud, la plaza de la bandera hay para afuera que van, yo prefiero un hijo malo y no un ladrón y comenzaron por ahí con todo esto y cuánto me alegró a mí pues que la clase media los profesionales la clase media alta la clase alta los decidieron y ustedes van para afuera, se van y se fueron. Para que ustedes entiendan a dónde llega cansarse 20 años de ver los mismos dinosaurios, animales prehistóricos acabando y depredando este país. Y por eso si el PLD no se somete a un proceso de revisión, va a desaparecer ahí en su séptimo congreso, como le llaman ellos, tiene que renovarlo todo. Porque ahora van a matarse por el liderazgo. Por eso que yo digo: si lo hace mal, el PRM va a tener ocho años seguro en el gobierno. La reelección sin problema, consagrada de la constitución de, de la República. Luis Ernesto Abinader. Luis Abinader, ya, ya le estoy cambiando el nombre. Luis Abinader, Luis Rodolfo Abinader Corona, va a ser presidente. Ocho años seguro. El PRM caminaría 12 años suave. ¿Por qué? Bueno, porque ante ese proceso del líder que le quedaba a ese partido, el que era famoso porque era el que manejaba las estructuras, se va inhabilitado de por vida, como es Danilo Medina, por la Constitución para volver sin ningún tipo de estamento de poder dentro del PLD. Se fue el PLD del poder, se fue la mayoría en, en los ayuntamientos y distritos se fueron la mayoría de los senadores, se fueron la mayoría de los diputados, se va Leonel, se va Margarita para su casa. Ahora los que están ahí van a luchar como los animales cuando pelean en Jauría por esa cuota de poder de Danilo. Y en lo que ese partido viene a recomponerse, en medio de esta pandemia, haciéndolo mal, garantiza ocho años, haciéndolo regular, le garantiza al PRM de 8 a 12 años en el poder, para que ustedes lo sepan. Pero ese no es el tema, aunque sea este que salga. El tema es que Luis Abinader llegó ahí al poder por el deseo que esta sociedad tiene de que se haga justicia y se frene la corrupción, que haya jueces honestos, imparciales, que exista un procurador con los suficientes pantalones de poder someter. Expedientes creíbles que no se caigan por estar más relactados o hecho a propósito, instrumentado para que los plazos, los defectos procesales, las acusaciones periman, se caigan en los tribunales. Y este país tiene un deseo de justicia. Cuando él habló inmediatamente la misma noche que ya se conocía, la gente le decía: a él, Lo queremos preso, lo queremos preso. Y hay una voz del pueblo dominicano que quiere verlo preso. Y que quiere ver a los corruptos presos, pero eso no lo puede lograr con una justicia dependiente del PLD. ¿Y qué ha hecho el PLD? Y ahí es que voy, eso es lo peligroso. El PLD armado, ese, ese bajo ese pretexto que yo decía que tiene rango constitucional, la elección de este ministerio público a través de la creación de la escuela del ministerio público y existen los fiscales de carrera y solamente hay un por muy mínimo que así no el presidente, organizaron todo eso para ellos dejar, y los jóvenes están denunciando el manejo, un mamotreto para ellos dejar el 80% del ministerio público ahí, peledeísta, para que no pro, progresen las acusaciones de corrupción en medio de este cambio de gobierno porque el país quiere justicia y han querido armar eso porque le voy a decir algo yo estaba ahí escuchando la, la valoración a nivel nacional de una, ponderando un nombre. Jenny Berenice, no debiera mencionarse. Jenny Berenice, no soy ningún fiscal, nadie que tenga que ver con el PLD. Tiene que conformar, Luis Abinader, si quiere tener un gobierno en paz, su Congreso, su Cámara Alta y su Cámara Baja. Y tiene que poner sus fiscales, Independiente, gente seria, buena, pero que obedezcan, porque estamos vamos a estar claros, aquí no somos soñadores, y aquí no van a poner a nadie imparcial nunca, olvídense de eso. Tiene que poner su ministerio público y le han estado jugando ese mamotreto. ¿Y qué es lo peor de todo eso? Lo peor de todo eso es que queriendo poner un supuesto procurador imparcial a político. Se juegue con eso, cuidadito, con Pai Hay que poner una gente que obedezca a, a la dirección de su partido. Que hay suficientes profesionales ahí. Igual que aquí en San Francisco de Macorís, o en este departamento de Duarte,